Piensa antonio que ya no creo que no hola hola buenos días buenas tardes bienvenido eh, arrasate on bienvenidos a, a, a, a esta reunión del club de lectura eh, eh, esta vez vamos a leer el episodio los episodios 16 y 17 de niño de pijama de rayas eh, voy a compartir pantalla desde mi ordenador para empezar cuando decirme cuando esté. ¿Está ya? Sí. Sí. sí. Voy a voy agrandar un poco la pantalla sí. y voy a empezar. Y, a, y voy a empezar. Eh, empieza tú, Jesús. Eh, Jesús, ¿estás ahí? Activa el micrófono. Empiezo yo. Sí. Empieza tú, leyendo. Durante, durante la semana siguiente, madre, parecía muy. Des, como descontenta con la vida de a, a, a y Bruno saca porque estaba triste antes si también oh, odiaba aquel lugar porque no podía nombrar eh, nombrarse o comprarse con su vida en Berlín oh, y echaba de menos muchas cosas como sus tres mejores amigos ahora todo hacia, hacia cambiado y gracias a Samuel que se había convertido en una persona muy importante para él pero madre no tenía a nadie con quien hablar. Eh, Paqui, te toca a ti, adelante. Paqui de Bruno no quería escuchar a escondidas, pero una tarde pasó por delante del despacho de, de padre, mientras pa madre y padre estaban dentro hablando. Bruno quería escuchar, pero sus padres hablaban en voz alta, tan alta, en voz tan alta que no los, que los oyó. Es horrible. Ya no soporto vivir aquí, dice madre. No tenemos alternativa este es nuestro trabajo, y contestó padre. No este, trabajo, no, es tu tra no, este es tu trabajo. Tu trabajo no es nuestro. Si quieres, puedes quedarte aquí. le interrumpió madre. Siga leyendo. Sí, sí, ¿Y qué pensará la gente si, te, si permito que tú y los niños volváis a Berlín sin mí? Harán preguntas sobre el trabajo que hago aquí. Dijo padre. ¿Sigo? Sí, sí. sí. Trabajo, a esto llamas trabajo, grito madre. Bruno eh. no oyó mucho más. Sigue, sigue. Porque las voces se estaban acercando a la puerta, así que subió a la escalera muy deprisa para que no lo vieran. Sin embargo, había oído suficiente para saber que tal vez pensarán a Berlín. Y me sorprendió comprobar que no sabía qué sentir por esa noticia. Faca, gárate, os toca a vosotros. País Vasco. Eh, adelante. Jaca Garad. Le, gara de... eh, oh, le encantaba vivir en Berlín. Pero seguro que allí no había ca cambiado mucho las cosas. Seguramente que sus Amigos, habían, la habrían olvidado. La abuela había muerto y así nunca tenía noticias de, del abuelo. Pero Bruno se había acostado, acostumbrado a, a la vida en la. María, no le importaba aguantar el profesor Ichi, se, se llevaba muy bien con María, la criada, cre que dejaba en paz, Ella no parecía tan tonta sus tardes conversación, esa Samuel le llenaba de alegría. Bruno estaba confuso, no sabía cómo, si ni decidió que pasará lo que pasara, aceptaría. La decisión de sus padres sin protestar. Omiguar, os toca a vosotros. Omiguar, eh, Manuel, os toca a vosotros. Ahora sí, Antonio. Sí. Durante una semana nada cambió. Padre pasaba mucho tiempo en su despacho o al, o al otro lado de la... Alambra, alamblada. Madre estaba muy callada durante todo el día y dormía mucho. Eh, además, de, bebía demasiado alcohol medicinal. Bruno estaba preocupado por su salud porque no conocía a nadie que necesitaba tomar tanto por medicina, por tanto medicinal. Cretel se dedicaba a consultar periódicos en su habitación y, pre, eh, y coleccionar mapas sobre la guerra. Y Bruno, Bruno hacía exactamente lo que le pedían sin causar ningún problema. Y disfrutaba de su amigo secreto del que de que nadie sabía nada hasta que a, hasta que un buen día padre llamó a Bruno y Gretel a su departamento y le comunicó los cambios que se acercaban Sa eh, sentado niño más decidió vuestra madre y yo realizar ciertos cambios de decir decirme soy feliz aquí preguntó padre sí padre por supuesto respondió Gretel sí padre preguntó Bruno y nunca he de menos eh, Berlín había preguntar padre bueno yo sí lo he hecho mucho de menos no me no me importaría volver a tener amigos dijo Gretel ¿Amiga? Mónica, adelante, te toca a ti. Dime, ah, vale. Sí. A mí, a, amigas, sí, he pensado de a menudo en eso. A veces te habría te habrás sentido sola, dijo padre. Sí, muy sola, confirmó Betel. ¿Y tú, Bruno, echaste menos a tus amigos? preguntó padre. Pues sí, pero creo que allá donde fuese siempre echaría de menos a alguien a alguien, respondió Bruno. Me sigue, Mónica, leyendo. Ajá. ¿Pero sí. te gustaría volver a Berlín con Madrid y de Tel? Preguntó padre. Bueno, si tú no vienes, no me gustaría, respondió Bruno. Entonces, ¿preferirías quedarte aquí conmigo? Preguntó padre. Preferiría que los cuatro continuáramos juntos, en Berlín o en Auschwitz. Contestó Bruno. Ahora, te toca Jesús. ¿Te toca? Sí. Me temo que de momento que? eso no será posible. Tengo que seguir en este puesto. Y de momento no puedo irme por, por otra parte, madre. Creo que este es un buen momento para que los tres volváis a la casa de Berlín. Pensándolo bien. Quizá, madre, tenga razón. Quizás este no es un lugar adecuado para criar a dos niños, dijo padre. Pues aquí hay... Cien, cientos de niños, lo que pasa es que están al otro lado de la alambrada, dijo Bruno. Sin pensar lo que decía. Tras ese comentario hubo un gran silencio, padre y Grete. Miraron a Bruno con asombro. para aquí. te toca a ti. ¿Qué quieres decir con, con que al otro lado de la alambrada hay cientos de niños? ¿Qué sabes tú sobre lo que pasa allí? Preguntó padre. Bruno abrió la boca para responder, pero temía meterse en problemas si hablaba demasiado. Lo veo desde la ventana de mi cuarto y todos llevan pijamas de raya. Aunque estaban muy lejos, Bruno dijo finalmente. ¿Ya el pijama de raya y has estado observándolos? Preguntó padre. Bueno, os he visto, contestó Bruno. Eh, jaca, agárrate. Os toca a vosotros. Ya se eh, Jacques agárrate. adelante, eh, os toca a vosotros leer Muy bien Bruno, Muy bien, Muy bien, Bruno. Bruno. Madre tiene razón lleváis mucho tiempo aquí y ya es hora que volváis a la, a la casa de Berlín dijo padre y así fue como se tomó la decisión. Enviaron un aviso para que limpiaran la casa a fondo. Y padre anunció que madre eh, Gretel y Bruno regresarían a Berlín la semana siguiente. Volver a Berlín no le, no le producía a Bruno tanta ilusión, como, habría, como había podido imaginar. Y además no tenía ninguna gana de, comuni de comunicarle a Samuel que se tenía que marchar. Bueno, ya hemos leído el episodio 16. Ahora mismo vamos a hacer unas preguntas. Eh, que, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué te parece que, que la madre y el padre de Bruno protesten? Que si protestan, pues... será por por el vegetal de su hijo, Eh, eh, eh Paqui, ¿qué, ¿qué te parece que, que el padre... Que para, ¿Qué te parece que Bruno no se meta en ningún problema por, lo, por la, la alambrada. Hombre, parece un poco, para mí mal, parece un poco mal. Eh, Jaca, Grate, ¿Qué os parece de que Bruno se vaya a Berlín sin despedirse de su amigo Samuel? Me parece, me digo... Mm. A mí me parece muy mal, porque se queda sin amigos. Eh, Omiguar, Manuel, ¿qué tal sí. te está pareciendo este episodio? Un poco triste, porque el padre quiere alejarlo de Auschwitz, seguramente por la situación de, que hay ahí, en Auschwitz. Eh, Mónica, ¿qué tal te parece el papel del padre de, de, de, de Bruno en este en este episodio? Pues el papel del, pa del padre de, del chico, pues me parece me, me parece un poco, hombre, me parece un poco mal que se despidan así hacia la francesa, así hacia la francesa, como yo digo normalmente, sin sin, sin despedirse de nadie, de, de nadie ni siquiera. Eso está muy muy mal. Y porque piensas, por ejemplo, Mónica, de que Bruno se puede meter en problemas cuando ve a la, a la gente de la alambrada. Hombre, pues yo pienso que porque Bruno porque Bruno se puede meter en problemas porque pues yo pienso que Bruno se puede meter en problemas porque como ve a, la, a los niños con pijama de con pijama de rayas y no les y no le, les tiene dicho a sus padres que no que no vaya ahí pues yo, yo lo pienso, yo lo pienso así. Ya, ya hemos leído el episodio 16, ahora mismo vamos a empezar por el episodio 17. Y el episodio 17 empieza a leer Omiguar. Ah, vale. Sí. No, Manuel, para. ¿Cómo se ¿Cómo se ideó la aventura final? El día después de que padre dijera a Bruno que pronto se volvería a, a Berlín, Samuel... No fue a la alambrada, como era habitual. Tampoco apareció el día siguiente. El tercer día, cuando Bruno llegó allí, no estaba. Esperó diez minutos y estaba a punto de volver a la casa, muy preocupado por tener que marcharse de Orwich sin haberse despedido de su amigo. ...cuando a lo lejos no vio acercarse a Samuel. Eh, Mónica, te toca Vale, voy. Eh, Bruno sonrió al verlo... Eh, Bruno sonrió al verlo sentarse en el suelo ...y sacó de su bolsillo el trozo de pan... ...y la manzana que había llevado de casa para dárselos. Vio que su amigo estaba más triste que de costumbre... ...y tampoco cogió la comida con el mismo entusiasmo de siempre... Pensaba que, ya, pensaba que ya no vendías. Vine ayer y anteayer y no estabas, dijo Bruno. Lo siento, es que ha pasado una cosa, dijo Samuel. Bruno lo miró, intentando adivinar qué le podría haber pasado. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Preguntó Bruno. Mi padre, no lo encontramos, dijo Samuel. ¿Que no lo encontráis? Esto es muy raro. ¿Qué quieres decir? ¿Que se ha perdido? Preguntó Bruno. Ahora te toca... Eh, Jesús. ¿Yo? Sí. Supongo el lunes estaba aquí, luego se marchó a hacer su turno de trabajo con unos cuantos hombres más y ninguno. Ha regresado todavía. Yo no te he escrito ninguna carta, no te he dejado ninguna nota diciendo cuándo piensa volver, preguntó Bruno, no contestó Samuel, qué raro. ¿Ya lo has buscado bien? preguntó Bruno. Claro que lo he buscado, dijo Samuel. ¿No has encontrado rastro de él? No, ni rastro. Pues eso es muy extraño, pero seguramente tiene una explicación muy sencilla, dijo Bruno. ¿Y cuál es? preguntó Bruno, Samuel. Supongo que habrán llevado a los hombres a trabajar a otro pueblo, a que tendrán que quedarse allí unos días hasta hasta que termine su trabajo. Ya verás como no tarda en aparecer, contestó Bruno. Eh, Paqui, te toca. No, no, no. Voy. Por dónde, por dónde vamos, me he perdido Página 121, eso espero Ah, vale, no sé qué vamos a hacer sin él, dijo Samuel, que estaba a punto de llorar Si quieres puedes preguntarle a Padre si sabe algo de Bruno, aunque confiando en que su amigo dijera que no No creo que sea una buena idea, dijo Samuel, lo cual produjo cierta inquietud en Bruno, pues no era un rechazo rotundo de su ofrecimiento. Sigue leyendo. ¿Por qué no, padre? Está muy informado de todo lo que ocurre al, al otro lado de la alambrada, insistió Bruno. Me parece que a los soldados no les caemos bien. Bueno, si, no, sé, no sé muy bien. Si no les caemos bien, nos odian, añadió Samuel. Sigue leyendo. Estoy seguro de que no es así, contestó Bruno. Si nos odian, pues... Pero eso no, impor, no importa. Pues porque yo también los odio. Los odio, insistió Samuel, con mucha rabia. Y jaca, agárrate, os toca a vosotros. Pero... Padre... No... O no odias. Odia. ¿Verdad? Pregunto Bruno. Samuel se... Mordió la vida inferior y no dijo nada. Había visto al padre de Bruno, no en diez en, en, en, en, ocasiones. No entendía cómo aquel hombre podía tener un hijo tan simpático y tan amable. En fin, yo también tengo que contestarte que contarte una cosa, dijo Bruno, no tras una pa pausa, pausa, pues no quería seguir hablando con aquel asunto. Así, Samuel, que voy a venir. Ver ¿Cómo? ¿Cuándo? Se juntó Samuel. Con cara de sorpresa. O mi guarda, Manuel, te toca a ti. Yo pensé, vale. Vamos allá. A ver, hoy es jueves y nos vamos a, a, a el sábado después de comer. Respondió Bruno. Pero cuando, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Siguiendo, siguiendo preguntando a Samuel. Creo que nos vamos para siempre. A madre no le gusta, os dicho. Dice que, es un sitio, que no es un sitio adecuado para criar a dos hijos. Así que el padre va a quedarse trabajando aquí. Pero, pero los demás volvemos a, al hogar de Berlín, respondió Bruno. Entonces, no volveré a, a verte, preguntó Samuel. Bruno, sí, algún día podía venir de vacaciones a, ver, a Berlín. Al fin y al cabo, no te quedarás aquí para siempre, ¿no? Dijo Bruno. Samuel negó con la cabeza. Mónica, te toca. Vale. <coughs> supongo, que, supongo que no. Cuando, cuando te marches, ya no tendré, ya no tendré nadie con quien hablar, dijo Samuel con tristeza. Ya, así que hasta mañana Que nos veremos por última vez Mañana tendremos que despedirnos Procuraré traerte un regalo especial Dijo Bruno, quería añadir Yo también te, he echado, te echaré de menos Samuel, pero le dio un poco de vergüenza Samuel movió la cabeza Pero no encontraba palabras para expresar La pena que sentía Me habría gustar, gustado poder jugar contigo Aunque solo fuera una vez Solo para tener algo que recordar Dijo Bruno tras, tras una larga pausa a mí también coincidió pues, Samuel. Llevamos más de un año hablando y no hemos podido jugar ni una sola vez. ¿Y sabes otra cosa? Todo este tiempo he estado observando dónde vives desde la ventana de mi dormitorio, pero nunca he visto por mí mismo cómo es, dijo Bruno. Eh, Jesús, te toca. Toca. Sí. ¿Por dónde vamos? Página 123. ¿No te gustaría? 121 no, 123. 123. 123. Sí. 24. Es don, don, don, no te gustaría. Lo estoy compartiendo desde la pantalla de mi ordenador. Sí, ya lo tengo. Sí. No te gustaría. Tu casa es mucho más bonita, dijo Samuel. Ya pero me habría gustado ver la tuya comentó Bruno, Samuel se inclinó y levantó un poco la alambrada hasta formar un hueco por donde habría podido colocarse un niño de, un niño pequeño quizá de la estatura y tamaño de Bruno porque no pa cosas propuso Samuel no creo te dejen, contestó Bruno. Bruno, seguramente tampoco te dejan venir aquí todos los días. Y hablar conmigo, pero aún así lo haces no, dijo Samuel. Eh, Paqui, ¿te toca? Pues si me descubrieran, me castigaría razón Bruno. Eso, en eso tienes tiene, en eso tiene razón. Supongo que mañana nos veremos y nos despideremos. Despidiremos. despidiremos. Dijo Samuel, soltó la ambra y se quedó mirando a Arcelo con lágrimas en los ojos. Los dos se quedaron callados un momento. De pronto Bruno tuvo una idea genial. A sé dijiste que me parecería... Perdón. Jaca, Gárate, te toca. Jaca, Gárate, os toca a vosotros. Al no ser, dijiste que me parecía así. ¿Recuerdas? Porque me habían ah, porque me habían afeitado la cabeza. Dijo. Dijo Bruno, se tocó la, se, dijo Bruno, se tocó la rapaz a cabeza, el pelo todavía había crecido muy poco. Sí, pero más gordo, contestó Samuel. Pues aprovechando que me parezco a ti. Y si, y si tuviera también un piso de rayas, podría ir de visita al otro lado, al otro lado sin que, sin, perdón, sin que entera, sin que entera a nadie, afirmó Bruno. Eh, Omiwar, oh os toca a vosotros, Manuel. <risa> Al final, en la página 123, donde pone «Samuel sonrió de oreja a ah, oreja». «Samuel sonrió de oreja a oreja y, a, y, a, y el rostro se le alegró. ¿Está seguro? Lo haría, preguntó Samuel. Claro, sería una aventura estupenda, nuestra aventura final. Por fin podría explorar, explorar un poco, digo Bruno». Y podría ayudarme a encontrar a mi padre, dijo Zemuel. Mónica, te toca a ti. Vale. Por, ¿Por qué no? Daremos un paseo y veremos si encontramos alguna pista. El único problema es que necesitamos otro pijama de rayas, dijo Bruno. Eso tiene fácil arreglo. Los guardan en una cabaña. Puedo sacar uno de mi talla y traerlo. Entonces tú te cambias... «Y vamos a buscar a mi padre», dijo Samuel. «Perfecto, entonces quedamos así», dijo Bruno. «Nos encontramos aquí mañana a la misma hora», dijo Samuel. «Procura no llegar a esta…» eh, Me equivoco. «Procura no llegar tarde esta vez y no te olvides del pijama de rayas», le contestó Bruno mientras se levantaba y se sacudía el polvo de la ropa. Aquella tarde los dos niños se marcharon a casa muy animados. Bruno estaba feliz porque iba a tener un, una gran aventura. Por fin tendré la oportunidad de ver qué pasaba al otro lado de la alambrada antes de volver a Berlín. Samuel veía una ocasión para que alguien lo ayudara a encontrar a su padre. Para ambos parecía un plan muy sensato y una excelente manera de despedirse. Bien, Manuel, ahora vamos a hacer preguntas sobre este, sobre este episodio. Eh, Jesús, ¿qué te parece de que, Samuel, de que Bruno se vaya, se vaya a Berlín? Hombre, si Bruno se va a Berlín y el padre no le deja normalmente, pues si él emprende viaje a Berlín, pues que se lo pase bien. Eh, Paqui, ¿qué tal qué tal te parece que Bruno, que Samuel, eh, que le parece a Samuel de que Bruno se vaya a, Ber, a, a Berlín? Porque allí conocería gente nueva. Allí conocería gente nueva y hablaría con ellos y todo eso. Eh, jaca, agárrate. ¿Qué, ¿Qué te parece que, que Samuel no pueda encontrar al, a su padre? Me parece muy mal. Está en Está... eh, por... eh, eh, menos. Eh, Manuel, ¿qué sí. piensas tú? De que, Manu, de que Samuel le dé le un pijama de rayas a Bruno. Pues muy triste por el final que va a tener la historia. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Qué, qué, ¿Qué te parece de que Bruno, de que, de que, de que, de que los niños se marchen, se marchen a su casa muy animados? Pues me, a mí me parece, pues a mí a mí me parece muy bien, porque van a vivir una gran aventura. Pues eso pues ya hemos terminado de leer el episodio 17 del niño de pijama de rayas. Voy a dejar de compartir de pantalla en mi ordenador y, y os voy a decir la próxima fecha de club de lectura. La próxima fecha de club de lectura va a ser el, el 20 de julio, que es martes, a las 4 de la tarde. Vale, y ahí nos despedimos, ¿no? Sí. Y de ahí eh. ya nos despedimos. Ahí ya vamos a terminar el libro. Los episodios 18 y 19. Los vale. dos últimos. Vale. No, no podemos. Vosotros no podéis. No. No. Empezamos en la Sí. Os, os, os, os tendremos grabada la reunión y todo. Eh, eh, sí. Tío. Sí. De sí, ¿A todo? Gracias. Sí, muchas da... gracias. Muchas gracias, es que Ritasco. Antonio, me da pena sí. la final, la conozco. Sí. Sí. No, por favor, no, por favor nos des, desvelar el final para que la no, gente no. lo sepa y eso. No, no, no, eso es importantísimo, eso. No, que, ya no. se está, que ya se está acercando muchísimo al final y son los dos últimos episodios. No digo nada, no digo nada. No, no. Sí. Muchas gracias, Jaca Gárate, por participar en, es, en, es, en esas sesiones del Club de Lectura. Nos vemos en septiembre. <risa> vale. Sí. Sí. Nos vemos en septiembre para anunciar el nuevo libro del Club de Lectura. <risa> vale. sí. No, no, nosotros no es martes. Sí, nos no vemos todos, nos vemos todos y todas el martes a las 4 de la tarde. Vale. A la misma hora. Vale. vale. Sí. sí. Vale, nos vemos. Hasta, hasta luego, Mónica. Viga. Hasta luego, hasta, Mañana. Hasta, hasta, hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta, el martes. hasta luego, Manuel.